Gracias, pedí para los y ahora sí retomamos el, el tema entonces como les venía diciendo eh, eh, toda la, la numeración por ítems que está aquí eh, corresponde los nueve primeros a eventos y a montajes particulares que tenemos en diferentes ciudades en diferentes eh, espacios también y de aquí en adelante el 10 corresponde a elementos transversales y arreglos locativos eh, bueno entonces vamos a ir revisando uno por uno pues, eh, a nivel general, creo que ya todos lo leyeron específicamente, pero si hay alguna pregunta pues la, la pueden formular sin ningún problema. Entonces bueno, el primero es Manos de Oro en Popayán, se va a hacer del 24 de marzo al 1 de abril, eh, ya vamos a ver unos renders también generales que tenemos, preliminares, preliminares también, eh, una, una condición muy importante que tienen que tener en cuenta, que también se puso aquí al final de la guía, es que estos diseños... Son eh, un poco generales, es posible y muy seguro casi de hecho que tengan algunas modificaciones tanto en acabados, en materiales, en algunas medidas exactas y, y de hecho en el, en el diseño como tal. Y mm, lo otro es que también muchos de los materiales y acabados también tienen que ser aprobados por nosotros como equipo de diseño antes de producirse, por eso es importante, por eso pedimos los planos técnicos, los manuales de producción y todo ello, porque eso nos ayuda a que tengamos una producción mucho pues, más eh, mejor, más eficiente, más efectivo. Entonces por eso es muy importante que tengamos en cuenta que todo sí tiene que estar preaprobado con un manual técnico y de hecho pues como con una, una buena tarea y ejercicio de preproducción de todos los espacios. Podemos nosotros ir al taller de producción de ustedes y, o ustedes venir acá, como sea. Bueno, este Manos de Oro corresponde a 45 metros cuadrados, básicamente eh, como se dieron cuenta, eh, la mayoría de estos eh, eventos se van a montar con este, skip, este stand tipo A Que es bastante sencillo Aquí lo que nosotros exigimos mucho son acabados y, y construcciones Que sean muy bien, muy bien desarrollados, muy bien acabados Los empates, los, las uniones, los pegues Y básicamente, este stand tiene estos dos eh, paneles, están hechos en yute ¿Para qué? Para que tienen el, la función de que el artesano pueda colgar de ahí cualquier tipo de elemento, desde collares, desde pulseras, anillos, de todo tipo de, de productos pequeños, obviamente, ¿no? Pero entonces eso quiere decir que tiene que ser un panel muy bien estructurado, seguramente hay que pensar aquí en un par de, de, de, qué? de, de, de triangulitos para que el panel no se nos vaya a flectar, no se nos vaya a partir, nada de eso y que el yute quede bien tensionado, ¿no? Para el, el, según el uso que les decía. Este es el elemento de marcación de, de cada stand por cada artesano, tiene que tener uno de estos, nosotros lo pensamos eh, pues en un adhesivo en, eh, polipropileno, eh, perdón, en poliestireno pegado y mm, cada uno tiene que tener su diseño particular, nosotros entregamos las artes gráficas de cada uno de estos eh, artesanos y mmm, el counter obviamente tiene que tener su chapa de seguridad, sus puertas todo pues eh, sus, sus elementos de, de funcionalidad en cuanto a seguridad y, y, y también pues como punto de atención ¿no? aquí van dos sillas en el render creo que quedó solo una pero son dos sillas eh, estos cubos también pues todo acabado en quintuplex como se dan cuenta la idea es que nos quede un informado y eh, estas son estanterías que Decidimos que quedaran de 1 metro de ancho por 2 de alto y 50 de profundidad, 40 recuerdo Para que podamos hacerlas modular porque de acuerdo a cada uno de los espacios y de los eh, eventos Seguramente las podemos poner en L o podemos ponerlas eh, tres o 4 dependiendo del tamaño final de cada stand Porque como se dieron cuenta cada uno de los stands y de los, eh, de los espacios perdón, va cambiando el tamaño del stand de acuerdo al área pero, y estos son eh, reflectores de luz cálida es muy importante que sea cálida y que también sea preaprobado por, por el equipo de diseño porque a veces de acuerdo a la tecnología del reflector da un color que, que no es el más indicado tiene que ser de 3.500K básicamente pero también es importante que lo revisemos antes y que sea leve mm, listo aquí también igualmente en esta parte inferior de las estanterías son bodegas con chapas de seguridad ¿no? Este sería un ejemplo. Ah, sí, ya te cuento. Este cerramiento, lo que nosotros sugerimos es que sea eh, un banner eh, pintado o impreso, pero básicamente tiene que, eh, digamos que cumplirse que sea una superficie homogénea, ¿no? Entonces ya ustedes pueden... Ajá. Sí, tenemos que, igual el material tenemos que aprobarlo antes, pero el objetivo es que sea un, un solo panel, ¿no? Nada de divisiones por acá y básicamente pues que, que nos dé un fondo con este gris. El gris sí también tiene que ser, lo tenemos el color muy espe, muy específico pues. Ese sería el, el, el, este sería un ejemplo de la formación digamos lineal de este tipo de stand. Este sería un ejemplo de el, la esquina digamos. Una resolución de esquina que también es importante que ustedes contemplen que de acuerdo al lugar seguramente vamos a tener que, que tener esa versatilidad de acabar las esquinas de los stands, por ejemplo, de esta manera. ¿sí? Tener un cubo de más, un, un, un counter en L para poder brindar una, una solución efectiva en, en las esquinas. Este es un ejemplo de es pues básicamente como se verían así uno con el otro una planta de este tipo de stand tipo a y aquí pues ya tenemos la, la descripción que era lo que les contaba ahorita en este eh, para aquí nos toca tratar de adecuarnos no le vamos a poner piso entonces toca tratar de adecuarnos al piso que que tenga el lugar y contar con por ejemplo elementos como niveladores y eso para que no vayamos a tener problemas al momento de unirlos no tener en mente que si el piso no tiene aquí como total digamos que rectitud o no es totalmente plano tener en cuenta que hay que nivelar todos los, los paneles para que funcione bien pero esto en general no, nos toca adecuarnos al piso que tenga el, el recinto perial. Listo, entonces. Eh, este sería el tipo stand A, que como nos damos cuenta en, en el primer evento, que sería el de Popayán, ahí lo aplicaríamos. Ahora vemos unos renders rápidamente. En Armenia, que sería el segundo evento, el segundo, perdón, también sería este tipo de, de stand, pero cambian las dimensiones, sería de 3x2 metros. Sabor Barranquilla, también vamos a utilizar este tipo de stand, también cambian las dimensiones, 3x3. Y llegamos al cuarto evento que es Argo, este también va, este sí es completamente diferente, por eso tiene la especificación de un stand de diseño específico. Esto es como una, como les decía, una aproximación inicial, seguramente va a cambiar bastante a nivel de diseño, a nivel de acabados, pero obviamente vamos a, a tener en cuenta que el rediseño, si lo tiene, va a cumplir pues como con estos mismos tipos de acabados con este mismo costo digamos. Entonces no vamos a recotizar todo sino, simplemente tiene que cumplir con estas especificaciones a nivel de costos. Como se dan cuenta, pues ese es un, unas paredes estructurales, estructurales con unos nichos de exhibición y unas bodegas. Porque a nosotros nos sirve mucho colgar productos en las paredes, entonces tienen que estar muy preparados a tener de todo tipo de soluciones de, de exhibición para colgar cosas a pared tanto cáncamos, como tornillos, como herrajes de acero, todo eso. Y les vuelvo a hacer el énfasis en que eh, quizá los diseños son muy sencillos, pero nuestro énfasis está más en los acabados y en, el, en los detalles. Por ejemplo, este tipo de, de, de, de, de listones en pino, tienen que ser muy, muy bien acabados en cuanto a cepillado, tienen que ser secos, que estén rectos. No, no, no podemos admitir pues, listones que estén torcidos o mal acabados, mal, mal pulidos. Este es el, el quinto evento que es en Medellín también. Eh, real, también el, el diseño es específico, entonces tengan en cuenta que muy posiblemente va a cambiar algunas cosas. Este es un ejemplo de cómo funciona. A nivel, digamos, estructural y de función, es lo mismo, pero el diseño es posible que cambie. Aquí está toda la descripción de materiales. Las medidas también hay que ajustarlas a precisión ya in situ, ¿no? En el momento en que desarrollemos el, el, el proyecto como tal. Seguimos a la feria de Pitalito. Aquí vamos a utilizar el stand tipo A. Fíjense que también cambian las dimensiones. 2 por 1.5... Eh, orquídeas, pájaros y flores, aquí también vamos a utilizar el stand tipo A, también nuevamente cambian las dimensiones, en algunos coinciden las mismas dimensiones, ¿no? en algunos eventos, para que lo tengan en cuenta. Eh, en el tesoro, cambiamos, es específico, aquí está la descripción, que, que este montaje funciona básicamente dentro del centro comercial del tesoro, y lo que hacemos es llevar una serie de estanterías, de mesas y de elementos de exhibición que nos ayudan a hacer el montaje dentro del centro, de comercio, de, centro comercial. Perdón. Aquí tenemos ese el apoyo de luces, eh, de conexiones, pero básicamente así es como funciona. Este dura prácticamente un mes. Eh, tengan en cuenta también que en toda la, la, digamos la licitación nosotros pedimos eh, un equipo de apoyo durante todas las ferias. ¿Qué quiere decir eso? Pues es el equipo de servicio, ¿no? o sea, cuando. ¿Te daña alguna conexión, algún eh, reflector? La cuestión de electricidad, pues para los otros sitios, el y todo eso, para el cabriador, ¿cómo hacen para saber cuánto se puede meter el cabriador? O sea, pues tenemos facilidad en a la recolección de espacio y se recolección de por perezos, Hay puntos, sí, claro. En todos estos eh, lugares que que vamos a hacer los montajes, se tiene la facilidad de conexión eléctrica. Eh, obviamente, pues seguramente no estará como al lado de cada estampa, pero si sí, ya de cuenta que hay un punto de conexión eléctrica base porque en, en todos los lugares ya han hecho esas ferias y están preparados para ello. Entonces, digamos sí. que se puede considerar como un estándar. De, de obviamente tengan en cuenta que en algunos lugares hacen exigencias de cables especiales como en, en, en Plaza Mayor, en artesana cosas así, ¿no? Ya en, en, de acuerdo a cada lugar, ustedes tienen que planear tanto pues todos los costos logísticos, operativos, de transporte y todo eso se sobreentiende que tienen que a, a su, asumir ustedes de acuerdo al, al lugar en donde se hace el, el, el evento. ¿no? Listo, entramos a Exportesano. Este es el, digamos, el proyecto más grande que está aquí contemplado. Eh, tiene una estructura similar a la del año pasado en cuanto a nuestra cantidad de proyectos vamos a ir viéndolo rápidamente este es uno de nuestros proyectos institucionales que se llama Tradición Evolución 49 metros cuadrados, todos tienen un diseño particular o específico eh, como les digo, es posible que tenga algunos ajustes o cambios pero en este lugar como par en particular, ¿cómo funciona? Eh, básicamente queremos generar una tarima en donde lleguen los artesanos de dos a tres artesanos hagan una demostración de oficio y aquí al frente están, digamos, el auditorio en, en donde se pueden sentar cómodamente para pues, ver al artesano en su demostración. Obviamente tiene que tener acá también un sistema de sonido que está ahí escrito acá, unas cabinas pues básicamente para unas 100, 150 personas aquí en, como auditorio, con su consola, con sus micrófonos, todo eso está ahí especificado también. Eh, sí, la, la idea es que podamos utilizar este esta tipo de estructuras para generar de acá puntos de, digamos de, en donde se puedan descolgar los reflectores tratar de aprovechar la estructura al máximo tanto el artesano como al público también este es laboratorio básicamente eh, pues, tiene 42 metros cuadrados fíjense que aquí hay de todo tipo de soluciones de exhibición desde plafones en los techos, que aquí es muy importante considerar que estos plafones son totalmente utilitarios en cuanto a que deben tener un punto de conexión para lámparas de techo. Entonces, esto lo hemos solucionado en el transcurso del tiempo de varias maneras. Uno es un punto central de conexión de lámparas, eh, que realmente nos ha funcionado bien, y, pero todo lo deben tener, y de ahí llega, eh, llegan todas las lámparas y las conectamos. Eh, estas estanterías pues también deben ser completamente pues, eh, rígidas y estructuradas para el peso de, de, de productos como la chamba, como, como jarrones que cada uno puede llegar a pesar hasta un kilo, dos kilos. Es importante que esté muy bien estructurada. ¿no? Al igual que las mesas, estas mesas eh, también nosotros hacemos montajes de vajillas y de elementos pues, para, para mesas de comedor. Tienen que estar muy bien estructuradas y acabadas. Estas mesitas tipo N también... Es muy importante que estén bien estructuradas para que no tengamos problemas de, de solidez. Por lo general aquí siempre hay un counter que tiene que cumplir con todas las especificaciones pues, funcionales y técnicas del counter, como un pasacables, las conexiones eléctricas, que, no, que los cables no queden por ahí atravesados en el tapete, que no se vuelva algo peligroso, ¿no? Tienen que contemplar eso desde el principio también, que el cable que va atravesado no. Nos toca o mandarlo por debajo del tapete donde haya, o buscarle una solución óptima para eso, que no sea peligroso. Este es... Eh, laboratorios. Este es básicamente un, una vista general de, de cómo funcionarían pues, eh, los espacios de demostración de oficio, tradición evolución, y diseño de laboratorios. Que las, el tipo de soluciones de exhibición son las mismas lo que cambia es como la, la, la conformación como tal del stand, ¿no? como vemos aquí. Eh, bueno, aquí el, el cuarto proyecto dentro de Xcuartesianos es 20 comunidades, que como se dieron cuenta aquí, básicamente lo que necesitamos son estos, estos elementos informativos, son 20 retablos y su instalación también eh, cubos encontramos todo es en alquiler las medidas es importante mantenerlas eh, obviamente pueden tener una tolerancia no entre 5 y 10 centímetros que muchas veces ustedes pueden tener esos cubos y entonces podemos manejar que pues una tolerancia de, de unos 5 a 10 centímetros entre esas medidas finales eh, seguimos con laboratorios que básicamente, pues la estética con el resto de, de proyectos la mantenemos. Recuerden que es posible que cambie, pero la idea es que sea uniforme entre todos los proyectos. Aquí, pues tenemos como el, el, el, el estimado de las áreas. Ya con eso, pues, ustedes pueden hacer la, la proyección completamente. Este, este, este stand es muy importante. Este es uno de los, de los que tenemos que ponerle mucha, mucha atención y énfasis. En lo que les decía en cuanto a acabados y funcionalidad, las vitrinas tienen que ser muy, muy, muy bien desarrolladas porque pues son eh, vitrinas para unas piezas que pueden ser muy costosas en filigrana, entonces tenemos que mantener esa, ese mismo nivel tanto de la pieza como de la, de la vitrina como tal. Esto es posible que cambie el acabado y la definición como tal de la vitrina, pero tengan en mente que tienen que ser vitrinas muy bien desarrolladas. Tanto en sus cajones, con correderas, como en acabados de tela, forradas en, en una tela que tenemos que revisar también previamente. Son vitrinas muy bien elaboradas, con niveladores, no puede quedar chueca, no puede quedar eh, torcida, no puede quedar a medio pintar, ni a medio soldar, no. Tiene que ser muy bien desarrollado. Eh, y el resto de la estructura del stand también pues, sigue siendo la misma que en los otros. Al igual que este están también. Básicamente tiene los mismos acabados que la de joyería. Queda uno tras el otro y tiene también una vitrina, ¿no? Tengan en mente eso. ¿En este? Las prendas que más cuidadas, los... Ah, acá. Tienen que ir completamente reforzados porque pues son varias prendas de varios diseñadores y siempre durante la feria falta de flexarse mucho. Ajá. Uh -huh. Sí, y que esté muy bien agarrado a la pared, estas pues obviamente tienen que ser paredes estructurales, que el rack esté muy bien agarrado, que no se empiece a escurrir como dice Iván, eh, que la manera en que agarremos esos racks de la pared también esté muy bien desarrollado, porque pues si es una cosa y si nos queda muy fea, también tiene que quedar muy bien acabado a nivel de desarrollo de diseño. ¿Evitar de amigos y hacer como las, los refuerzos internos para que si sí, sí, Por detrás pues es la idea Pero piensen que por detrás debe quedar muy bien agarrado Para que no se nos empiece a escurrir pues Esos son los, los detalles En donde vamos a exigirles mucho Realmente mm. Bueno, seguimos aquí Al punto de información Es un stand de 16 metros cuadrados es un poco más pequeño De lo que se ve aquí en el render Pero la estructura es la misma Tiene todos estos elementos Que son interactivos Que están descritos aquí desde el televisor de 80 pulgadas, eh, la de las bancas, 82 pulgadas, perdón, eh, todas las bancas, pues para que las personas puedan sentarse cómodamente y, y ver videos desde 4 a 15 minutos o más, con eh, las paredes informativas que tienen que ser impresas en alta resolución, las paredes como tal tienen que pensarse de una manera que se vean homogéneas, entonces que si son en MF que tengan el empate muy bien desarrollado muy bien re resanadas, que no vayamos a tener ningún problema ustedes saben que cuando se pega la impresión todos estos detalles se van a ver entonces tiene que quedar muy bien acabado para que no tengamos problemas de desde de ¿sí? Y los mismos comentarios aquí también inicialmente hay unas dinámicas con láminas magnéticas con imanes pues. Eh, con, eh, básicamente es como una museografía ¿no? entonces este stand también tiene que tener mucho mucho detalle y mucho cuidado con toda la, la, la producción de, de los textos esto es en vinilo de corte este stand es más eh, tiene la característica como de una museografía digámoslo así. Es, eh, rueda de negocios que básicamente es, un, eh, son, es alquiler de elementos como el, eh, mobiliario sillas eh, altas y bajas, poltronas, ¿qué más tenemos? Y sí, el counter también, ¿no? Bueno, esos serían todos los elementos instalación de letreros en el hall. Estos simplemente son 50 letreros en poliestireno y, pues, que tienen que ser, se tiene que contemplar la instalación de ellos. Eh, listo. ¿Pero eso es como una señalización? Sí. sí. y eh, elementos transversales, ahí ya entramos a, digamos que son los elementos que van en compra, como están descritos acá, backing estándar para stand, aquí tenemos las medidas, son medidas genéricas de este tipo de stand que es en, en tela inarrugable de alta resolución con maleta y estuche de transporte, que es importante que esa maleta sea resistente porque la idea es que este backing lo vamos a estar llevando a diferentes eventos por todo el país, entonces tiene que ser una maleta de un estuche pues, realmente resistente ¿no? la señalización para stands que son elementos eh, básicamente son eh, también backings o eh, unos pendones autoportantes de 2x1, estas medidas son estándar también con eh, impresión a, en alta resolución a full color con su estuche también para poderlos transportar eh, estos letreros y avisos básicamente son letreros institucionales Tres de ellos son en bronce y deben ser instalados aquí en Bogotá, particularmente aquí en esta sede. Aquí tenemos la idea de cómo es el letrero. Obviamente, este arte también es susceptible de cambio, no es que vaya a quedar aquí. Como hemos dicho en todo el documento y todo el tiempo, son, la mayoría son imágenes de referencia. Es para que lo tengan en mente, porque esto va a tener su desarrollo. Entonces, nosotros les entregamos todos los archivos, tanto en 3D como en 2D, en digital para que para la producción eh, bueno aquí está la, la descripción particular el, el cuarto si sí es un poco diferente el cuarto tiene que ser instalado en la ciudad de cartagena y tiene esta configuración ya no es en, en, en bronce sino en, en este tipo de acabado oxidado todos estos acabados también tenemos que preaprobarlos de hecho nosotros tenemos también unos eh, Digamos, unos proveedores que ya trabajan muy bien este tipo de, de acabados, los cuales les podemos pues, sugerir también para que vayamos más a la fin. Eh, los elementos de iluminación. Este también es muy importante, que acá están todas las especificaciones, tanto de batiaje como de, de colores, de cantidad de, de, de luz que debe botar cada reflector. Es muy importante que cumplamos con el color de ellos. Yo sé que hay unos que son menos comerciales que otros, pero hay que hacer la tarea de, de conseguirlos con, con tiempo. ¿no? Bueno, pasamos a los arreglos locativos. Este, esto es en la bodega de, de aquí de, debajo del almacén. Queda justamente acá abajo. Los que quieran ir a conocerla, pues podemos ir sin ningún problema para que vean de qué se trata. Esta bodega, eh, básicamente... Tiene unos 120 metros cuadrados, eh, obviamente las medidas las podemos rectificar perfectamente, perdón, 180. Eh, actualmente ya tiene todo un montaje de estanterías, es muy importante, y de producto, es muy importante que este piso se piense que su instalación tiene que ser sin causar un traumatismo de desocupar toda la bodega, no podemos hacer eso, simplemente tiene es que ser un piso que se pueda acomodar a, a como está actualmente la bodega distribuida. Y pensamos que este, esta solución en PVC 2.3 Cumple estas especificaciones Se puede instalar fácilmente Y se puede recortar, digámoslo así O ajustar el tamaño o a las, Digamos a los detalles eh, formales y geométricos que, que encuentren ustedes por ahí en, en cuanto a patas y todo eso Bueno, el vidrio de recepción Esto también si quieren podemos En un momento ir a, a revisarlo allá en, en la recepción Básicamente cumple un efecto de cubrir eh, pues como esta, este hueco que tiene actualmente el, el, el mesón con sus cerrajes y con un acabado pues, eh, opalizado también, tiene que ser óptimo para el trabajo de una recepción no entonces tiene que ser o templado o grueso, o todo es pues, como las especificaciones que ponemos acá y también tenemos contemplado hacer un cerramiento en recepción algo similar a esto, que son con unos vídeos este, este es el mismo mesón que veíamos aquí vendría el hueco que les hablaba para cubrir con el otro vidrio y este sería pues como el cerramiento general en vidrio estos cerrajes y todos estos sacados también tenemos que verlos previamente antes de hacer la, la compra de, o, o la instalación de los mismos puerta almacén y local y ahorita también si quieren la, la vemos este es un espacio este es el espacio que debemos cubrir con esa puerta lo que pensamos es que debe ser una, una puerta de digamos de dos láminas y corrediza para poder aislar este espacio de acá y eso serían prácticamente todos los, la, la, pues como los elementos que están aquí descritos y los montajes. No sé si tengan alguna otra pregunta o sugerencia. En el caso sí. de una empresa de algo ¿ustedes nos enviarían realmente? Pues pues como empresa, de avanzar y todo eso. Pero normalmente ustedes nos ponen como un plano. Claro que Además sí, totalmente. Mira, acá de hecho vamos a ver rápidamente unos planos, unos pre-renders. Uh -huh. Nosotros siempre solicitamos medidas y planos a, a los eventos. Uh -huh. En este particularmente parece que la organización no tiene una planimetría muy específica porque uh -huh. no no la han enviado, la hemos pedido ya varias veces, pero no la tienen así como en detalle. Algo en general sí tenemos, por eso nos, nosotros hicimos este montaje preliminar de eso. ¿Qué quiere? Esto es como una plaza aquí. Entonces, va a ser ese tipo de configuración. Seguramente hay que estar preparados para lo que les decía ahorita: que no sé, según el plano que nos enviaron, haya una diferencia de hasta un metro, es posible, o, o, o puede estar exacto, de dos centímetros, o tres, o 10, o hasta un metro. Entonces, claro, sí, no, nosotros enviamos y tenemos ya la idea de que más o menos esto funcionaría así. Sin embargo, hay que estar preparado, pues, por ejemplo, para llevar los elementos para poder alargar este panel para hacer un cerramiento aquí correcto. por ejemplo. Ajá. Hay que estar como preparado. el, preparados y tener esa versatilidad siempre en todos los montajes, Ajá. de llevar elementos de más para poder eh, pues, generar soluciones así, rápidas, in situ, porque son cosas que no nos envían en los planos exactos. Es el caso de este Popayán. Entonces, como te digo, de una vez pensar que aquí este muro va a cambiar en, en medidas, qué? Poderlo cerrar o poderlo ampliar, o en fin, uh -huh. y, y poderlos también, por ejemplo, mantener los elementos para que este que va solito se mantenga también estructuralmente ah. estable. Exactamente de, de todo tipo de, de soluciones hay que pensar para estos. Estos eh, están tipo A. Que si bien es cierto, estamos estandarizándolos y es una ventaja para todos, pero sí tenemos que tener soluciones para, para su estabilidad y para poderlos anclar así de pronto, no nos dejan tocar los muros. O al techo o al piso. Incluso uh al punto si hay -huh. ventanas o algo posterior, como para que Exacto. Ajá. Y la y la resolución del stand también por atrás, porque es posible que también se quede viendo una parte de atrás, entonces que que quede bien rematado por atrás. Todo ese tipo de todo ese tipo de cosas, no, de soluciones. Voy a mostrar rápidamente otros renders de eso. Algo así sería como la planta de, de este evento de Popayán. Fíjense que el, el lugar es, digamos, que tiene una, una inclinación, unas diagonales, ¿no? Los lugares son así. O sea, hay que estar preparado a todo eso. Básicamente, este sería el de Popayán. manos de oro, expo artesanal. Vamos a ver también unos preliminares. Esto básicamente son dos, dos largueros en donde aquí... En el medio, la organización va a montar una una división de 120 de alto para con el propósito de que la gente haga todo el recorrido completo o se van a hacer así chan, vuelven y siguen por acá y continúan acá para el resto de, de la feria entonces acá pues sí podremos unirlos uno tras otro pero tenemos que tener en cuenta como les digo la definición de esquinas eh, y pues como todo, todo, toda la estructura completa de, de ellos algo así se nos podría ver el, el de Armenia, que sería ex Los, ¿Los Sí, eso iría aquí en la mitad. Eso no, eso lo pone la organización. Pero es para que lo tengan en mente que así va a funcionar la circulación de, de este stand. Va a ser algo así. Hmm. Veamos rápidamente algo de ex este pues ya lo vimos, pero como para que vean como más definiciones de cada uno de los espacios. Aquí es donde les digo que ponemos las cabinas de sonido con su trípode y su instalación, que pues seguramente hay que contemplar también una mesita de auxiliar para poner la consola pues, y el operario, ¿no? el operario de sonido. Acuérdense que todos los elementos, todos los eventos tienen equipo de apoyo, eso es muy importante. Tanto de montaje estructural del, del, del stand como tal, como apoyo en el, en el montaje de producto, Eso es muy importante. El día antes de apertura de la feria, es muy importante que las personas de apoyo nos ayuden a poner los productos. Por ejemplo, aquí hace falta cinco tornillos para descolgar máscaras, aquí hay que conectar una lámpara. Eso es muy importante. Siempre, siempre en todos los eventos necesitamos ese apoyo de, de gente que sepa, que nos, pues, nos apoya eh, en el montaje de producto. El, el diseño de laboratorios fíjense que aquí está una simulación de cómo funcionan el montaje de nuestras lámparas en los plafones aquí vendrían como les digo todos los plafones deben tener esa posibilidad de poderse conectar eh, lámparas de techo así más o menos funcionaría la configuración de estos espacios allá en Plaza Mayor Estos espejos también es importante que los preaprobemos, o sea, si es un espejo, si bien es cierto es un espejo estándar pequeño de joyería, pero es importante que los veamos antes, porque como les digo aquí lo importante es como la, la coherencia a nivel estética del examen, entonces no podemos eh, digamos, admitir un espejo ahí como, como muy feo porque al lado de una pieza de 10 millones de pesos pues se nos daña todo. el otro laboratorios pabellón blanco en otro ejemplo de montaje de lámparas que fíjense que puede ser en diferentes lugares tiene que tener el plafón esa versatilidad poder colgar las lámparas así como, como un mosaico digamos de esa manera esto este ya lo hemos visto pero Miremoslo rápidamente aquí. Esto es una simulación del letrero que debe tener cada uno de los stands, que es muy importante. Todos los stands deben tener un, un letrero, por decirlo así, un aviso. Entonces esto también seguramente puede ir en quintuplex o puede ir también impreso full color. ¿De acuerdo a qué? A los patrocinadores que tengamos y a los locos que, que tengamos que poner. Entonces para que tengan en mente que es un letrero que tiene que ser también muy versátil. Todos tienen, donde no vean reflectores... Simplemente pues no los pusimos, pero todos tienen los reflectores que hablamos. El mismo tipo de color, el mismo tipo de iluminación. Y que en muchos casos, eh, eh, es, o sea, en, en, el, en el documento de especificaciones está re, el requerimiento de iluminación. Entonces, fíjense que en muchos casos nosotros exigimos que sea el reflector LED el redondo que vimos ahorita en la foto, que es de 800 lúmenes y eh, que es redondo de 9 vatios, porque, que es un reflector focal. No es ese gigante gris, ojo, ¿no? Ojo porque es muy importante la iluminación también. Y finalmente tradición evolución. Todo esto es ex -partesano. Entonces, como les decía, eh, si bien es cierto el diseño puede cambiar, pero entre todos los proyectos lo vamos a unificar. Básicamente, esto es ex y es... Pues, esos son como los, los, los proyectos que están descritos en la guía. No sé si tengan alguna otra pregunta o duda. Entonces, eso sería como básicamente la explicación técnica. No sé si haga falta algo más como explicación. Eh, pero no, eso no, está, eso no quedó sí. eso, eso estaba en, en el inicio en el, en el estudio de mercado pero en, en el, los pliegos finales ya se retiró sí, eso no está. de hecho sí. de hecho en, sí, en el momento ustedes solamente serían los temas y las soluciones de un que aquí se las tenemos todas pero todo lo que es de pisos y asociados con la participación de artesanías de Colombia en los eventos artesanías de Colombia como entidad no paga directo. De hecho es muy importante que estén muy pendientes de las actualizaciones en las publicaciones porque sí, es posible que ahora, de las de adendas, y, y, ahorita, y ahorita es posible que hagamos una adenda de un, unos elementos adicionales que vayan a salir. Entonces muy muy, muy atentos con esas actualizaciones. La otra pregunta es que si, que, que si tenemos fechas y lugar de entrega de los elementos transversales y Sí, eso es cuando iniciemos el, el contrato, cuando se adjudique, se hará una reunión como para programar. una decena. Eso sería. Y el, la, la, la última pregunta es lo de los cubos. ¿El uso de los mini cubos será como recurso de exhibición de piezas donde van ubicados y se entrega la yo. Sí, mm -hmm. eh, Artesanías de Colombia los usa como recurso de exhibición y nosotros decidimos dónde se usan. Ustedes nos los deben entregar. Y los Que, que en la mayoría de los casos, bueno, hay, eh, son en estanterías o en vitrinas, por lo cual este, el acabado de estos minicubos debe es ser también muy bueno, nada de que se vean ni puntillas, ni tornillos, sino que tiene que estar muy bien acabados estos minicubos. Mm -hmm. Depende del, de la magnitud de cada feria, pero um, por lo general, digamos que en el caso de Exportesano, que es el evento más grande aquí, mínimo necesitamos unas, eh, yo creo que dos personas por proyecto, sobre todo en el momento del montaje, es muy importante que estén ahí apoyando para el montaje de productos sobre todo. Ya en el transcurso de la feria, sí se podría determinar, de acuerdo a la cantidad de proyectos, de pronto pues, la mitad de los que están en el montaje, diría yo inicialmente, pero eso también tendríamos que revisarlo de acuerdo al, a la cantidad de proyectos finales.